Octo Con la 10 everyday Quemando ropo rompo face Rich en el monte por mi name yeah. Recorriendo el spray Mary Jane, Mary Jane Con la 10 everyday Quemando ropo rompo face Rich en el monte por mi name yeah. Recorriendo el spray Mary, Jane, Mary Jane. No es mi culpa, ah, ya no haga más pregunta, ah, no importa quién apunta, ah, mi equipo hace la punta, se junta y está de ruta Y tú, queriendo apagarme pero está mi luz, sonando fresco con en el estudio en mi luz, todos hacen la peli de que son britos, tu es cool. alto respeto pa mi crew no apareció nunca Jesús Tuve que buscar esa luz Para salir de lo común Siempre sigo en pie Me queda a la las Todo sale bien Salud para usted Primo y dicen yeah Limo esos G A esa pussy man. Le doy de comer Yeah, yeah, yeah Que se quieren creer Eso todo por los top 10. Lo hace, bien, lo hace bien Que se quieren creer es topo los top lo Hater no logran entender Que menetrap lo hace bien